Baja confirmada. Elimina los objetivos y reúne sus placas para ganar. Ahora sí viene lo chido. Mira dónde dispara. 346 minutos más tarde. My God, esto va a ser épico, Papus. Casi se me acaba la munición. UAV hostil en el área. ¡Oh! Perdimos la velocidad. Y es una estrella de rock cuando se trata de magia. Unos minutos más tarde. Pyro vendría para una práctica final. ¿Dónde está? ¡Cuidado al disparar! Mucho. Y quiero que sepa que estoy listo para el próximo año. UAV enemigo arriba. ¡Recargando! Tomamos la delantera. UAV de respuesta activado. A mí se me hace que eres marica. UAV aliado el... Yo te cubro. Vamos por la mitad. Él dijo, no lo arruines. UAB enemigo activo. el recubro! ¡Hasta la próxima! ¡Voy a recargar! Ataque aéreo hostil, a cubierto. Mina de racimo hostil desplegada. Tengo una cita con la muerte. ¡Cambiar de el Estoy curando. Porque no puedo hacer nada bien. El aliado ingresando a este sector. ¡Dales a ellos, el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Recargando. suave de respuesta hostil activo. Mientras dente. Cambiando cargadores. Está confirmada. Varias bromas malas después. UAV aliado en línea. UAV enemigo arriba. ¡Dispárenle al enemigo, idiota! Al día siguiente... La cocina Bueno chicos espero que haya gustado este gameplay de Modern Warfare 2 en el próximo video les traiga de Crash Team Racing Nitro Full. Mi nombre es Coco Bandicoot.